Hola, hola, ya estoy por aquí. Vamos a ver quién se conecta. Estoy con las florcitas que ya habíamos trabajado antes de ayer. Ayer no me pude conectar. Ahí están las que ya hemos hecho. A ver. Miren qué bonitas han quedado con su brillito. Me falta echarle brillo a esta. Hola, hola. vamos a seguir echándole más brillito ya vamos a hacer una tarjetita así simple nomás hola ahí las veo voy a echar un poquito de goma todo el contorno esperemos que la conexión esté buena y la diamantina Miren qué bonitas quedan. Esta es la, eh, la continuación del video anterior, ¿ya? Para las que no saben, hemos estado haciendo flores antes de ayer, ¿no? Y ahora estamos terminándolas. Ahí está. Miren qué bonitas han quedado. Le damos la vueltita. este de aquí es un glue gloss como ven, me encanta el... la esponjita que tiene porque puedo pintarlas con la goma transparente, ya saben sin ningún problema ahí seguimos pintando tiene goma transparente nomás ahí seguimos, hola hola esta es la continuación de nuestro video de nuestro tutorial anterior, ¿se acuerdan, no? no se han olvidado de mí, ¿no? Seguimos echándole la escarcha. Así como pintándolas. Y le damos la vuelta al glitter. Ahí está. Quedan lindisísimas. Si son con escarcha más todavía. Sino que como si sí demoran Por eso lo he dividido en dos partes A ver, están por ahí Si ¿Sí, no, estoy hablando por las poras Ahí las veo Ahí las veo pintamos uh -huh. Y le damos la vuelta Ahí está Miren qué preciosidad. Los colores también son lindos, ¿no? Ahora las hojas. ¿Se acuerdan que habíamos pintado las hojas y las, las habíamos boleado? Ahora vamos a echarle la escarcha igual. En cada hojita un poquito de goma transparente. No sé si logran verlo, pero ahí está Hola, hola chicas Hola, buenas noches No, no le pongo labial Le pongo glue gloss Es como el labial Como el brillo labial Pero adentro no hay labial No hay brillo, sino hay Goma transparente Ese me lo dieron cuando Aprendí en el crucero Estas flores Me dieron este pocillito bueno, me parece genial, ¿eh? terminan, terminan su brillo, lo lavan y le echan adentro el la goma transparente. Estoy usándolo en vez de esto, ¿se acuerdan? De este liquid glue En vez de esto estoy usando este. Pero es lo mismo, la goma transparente. Ahí está y ya está. Miren qué bonitas han quedado, por Dios. A ver, vamos a bajar un poquito. Miren las flores qué lindas están. Todas con escarcha. Ya, vamos a tapar acá. Vamos a terminar... Vamos a terminar... Haciendo una tarjetita. ¿Ya? Sencillita nomás. Hola, chicas. Buenas tardes ¿Cómo están? Aquí yo que me aburro Y como cuando me aburro necesito escrapear, Necesito hacer flores Si no, como Voy a sacar mi pistola de silicona la Voy a poner ahí a la mano A ver Un minutito voy a sacar una cosita acá para poder conectar mi pistola. Perdón, perdón. Ya, yo prefiero con la pistola de silicona porque es más rapidito. A ver. Yo estoy usando esta pistola, me la compré en el mercado central, de verdad que bien práctica. Ya, vamos a ver si ya comienza a calentar. Ya, ¿y qué es lo que vamos a hacer en esta tarjetita? de cuánto por cuánto seguro si me, me van a preguntar la estoy haciendo de 11 y medio por 30 ya, doblada por la mitad a ver están ahí, si, sí, dobladita por la mitad acá, ya luego tengo aquí ¿está calentando, si sí, está calentando tengo aquí una cartulina embosada blanca embosadita, puntitos este es el embossing que he usado de, de Cattleback, ya este es el que he usado. Vamos a ponerlo aquí y luego este sellito que dice a especial. Creo que lo están viendo al revés: ay. a special day for a special person. Ahí sí, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Yo estoy exactamente al revés de ustedes, me parece. A ver, me voy a dar la vuelta. Mm. Esperen. Ahí. Ahí estoy bien. Ya, ahora sí, vamos a usar la silicona. Vamos a usar la silicona. doble faz ya está calentando vamos a la cinta doble faz voy a distresar un poquito con este distres este bordecito de aquí mientras que calienta la pistola voy a usar mi dedito y vamos a distresar un poquito para que le dé un borde ahí uh -huh. Esta de acá también la vamos a distresar un poquito hola buenas noches chicas cómo están a ver no está calentando mi, mi silicona yo prefiero la silicona caliente para poner las flores Ya está. Entonces con la vuelta todo. He distresado un poquito. Vamos a pegar. Hola chicas, ¿cómo están? Siguen por ahí, por ahí están. Por ahí las veo. Vamos a aquí Ya está calentado Vamos a sacar aquí Y aquí calce justo ya está y vamos a poner este de aquí pero le voy a pegar este cartón pluma para que agarre bien vamos a levantar miren como uso solamente la pistola de silicona para pegar por aquí atrás porque tiene plástico pero aquí que es como como un como que es más poroso si uso la silicona fría ahí está estás on fire con la muy bien Qué bueno que estén ahí Ahora sí, vamos a trabajar con las flores ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cortar Cortamos este Y cortamos este Este no ya Vamos a cortar las Hojitas Este por aquí Este Y este ya, una vez que ya están cortados, voy a subir un poquito. Una vez que ya está cortado, ahora sí vamos a empezar a acomodar las flores. Ya, esta la más grandecita la voy a poner por acá. No le he cortado el rabito ni, lo, ni el palito, lo ven ahí. No le he cortado porque lo quiero poner acá. Este va a venir por acá este rabito es el que me va a servir para poder meterlo y acomodarlo y este va a venir por acá así lo ven ahí y el otro podemos acomodar uno por acá acomodamos otro por acá un amarillo por aquí y un rosadito por acá, estoy agarrando las más grandes ya, primero acomodo ahí las voy a dejar un ratito y voy a comenzar a pegar las chiquitas las pongo al final entonces, echo la silicona acá y meto por acá ahí. nuevamente agarro por aquí el palito y lo meto por acá. Nuevamente el palito. Y lo metemos por acá. Y aquí parece que estuviera saliéndose. Ahí lo ven. Sí. ¿Ah? El cartón pluma. ¿Se acuerdan el cartón pluma? Estoy leyendo las El cartón pluma que usamos para el shaker. ¿Sí? El que usan para los... Uh, los avisos anuncios este, estos carteles para cumpleaños el cartón pluma ya a ver qué dice ah, buenas noches mis cari una consulta qué marca de goma transparente se usa y donde se... esta es la goma que yo uso esta es la goma que yo uso la transparente la de pilot la de liquid glue ya a ver me con hermosos. Ah, ahí está Pili. Justo me estaba escribiendo Pili. Y digo, sí, me, me tengo que conectar. Solamente que hasta un poquito. Mi conexión de internet estaba muy mal. No un poquito, sino muy mala. Y ya no pude conectarme. Ay, miren, miren cómo voy acomodando. Le echo la silicona en el palito. Y luego acomodo. Ahí. Estoy dejando espacio porque está aquí. Y voy a poner por acá. Otro poquito de silicona. pregúntenlo más, chicas, con confianza, ¿ya? Aquí estamos para ayudar. Y para desestresarnos. Ya está. Muy bien. Ahora hay unas chiquitas acá entonces las ven, unas chiquititas también las voy a ir acomodando una por una ya, igual el palito me va a ayudar a acomodarlas le pongo el palito y ahí le echo la silicona igual aquí en el palito y la acomodo ahí lo ven nuevamente otro poquito de silicona y lo acomodo ahí uno más silicona y la acomodo acá y uno más voy a poner acá creo ahí acá creo, a ver no, ya no voy a poner más ahí hay de más y con los brillos Muy bien, ahora sí Llegó el momento recién de poner Las hojas La mayoría cree que primero va la hoja Pero no, no, no, no. La hoja va al final Levanto la flor Y meto la hojita ¿Lo ven? Nuevamente Levanto la flor y meto la hoja. Ahí. Le echo por acá nada más. Levanto por aquí y la acomodo. A ver. Ahí quedó como una ramadita, ¿no? Y ahora este lado igual. Igual. Levanto aquí y lo meto. La idea es que parezca que se está saliendo de la flor, ¿no? No, por favor, las flores separadas de las hojas, muy separadas de las hojas. Uh -huh. Esta es la forma de pegar. miren qué bonita quedó ahí, ahí. ahí les enseño acá está la tarjetita ahí va para mis acuérdense que tengo que entregarles a mis amigas las que me han mandado mis eh, para mi cumpleaños mis tarjetas entonces estoy haciendo tarjetas para ellas ya miren qué bonita quedó bien sencilla esto es lo que nos faltaba para terminar lo importante y lo más bonita son las flores ahí están, y cómo las colocamos cómo vamos colocando las hojas ya a ver, dice muy buen proyecto, las flores se pueden pintar con acuarelas, sí claro que sí se pueden pintar con acuarelas, las podemos pintar con, con con tizas, las podemos pintar es que no saben la cantidad de, de material que podemos trabajar para pintar las flores ya muy, muy versátiles son muy fáciles de pintar así que ahí está espero que les haya gustado ahí está Ajá. ahí la tienen quedó bonita es, es la continuación del, del video anterior que no habíamos terminado de hacerla no estaba segura si iba a ser un tag o iba a ser eh, una tarjeta, pero como fueron varias florcitas, mejor una tarjeta no a ver de repente un poquito más ahí, ahí para que la vean bien, mañana es les cuento mi aniversario en nuestro aniversario, se supone que mañana vamos a hacer nuestra troquelada no sé si se acuerdan ustedes bueno, se ha suspendido todo, ni modo tenemos que guardar el eh, eh, descanso y estar en casa, entonces definitivamente ya no se hizo la, la crop pero mañana les voy a enseñar, apenas pueda conectarme, les voy a enseñar a hacer eh, estas flores que alguna vez hice también en taller. Estoy haciendo todo lo que estaba estado haciendo este, el año pasado. Eh, estas flores, <coughs> a ver, miren qué bonitas, ¿ya? Mañana, no les digo la hora, vamos a pintar estas con otros colores. Y vamos a armar una... Eh, una flor bonita o de repente dos les enseño a pintar de repente dos estas son las que hice eh, con la señora videna también en la feria así que espero que me pueda acompañar mañana igual apenas tenga un tiempito me pongo a trabajar con ustedes ya así que espero me la me la me acompañen Paulina, cómo es. Espero cantar las flores. Gracias. Flores le da una vista muy bonita. Paulina, como no. Bueno, la tarjeta. En realidad, yo les enseño eh, a, a como se dice la portada, ¿no? Aquí por dentro no tiene nada, hay que ponerle una cartulina blanca y pueden escribir esto es lo que yo les enseño la poradita ya bueno entonces mañana en el momento que me que me dé un tiempito de repente no sé si en la mañana en la tarde en la noche no sé eh, les voy a enseñar a pintar estas las más grandecitas ya muy bien espero que les haya gustado ya terminamos de armar las flores que habíamos estado pintando en el vídeo anterior gracias por acompañarme y mañana espero que también me acompañen porque es nuestro día de aniversario de la academia y vamos a seguir pintando florcitas. Ya. Ya. Anita Castillo, muchas gracias. Gracias, gracias por verme, chicas. Un besito. Sigan las instrucciones, descansen, creen, porque esa es la idea de estos días, crear. Nos vemos mañana. Un besito. Bye, bye.